Todo sentido. Pues bueno, el motivo de este video se trata sobre la polémica que está pasando en TikTok. Si sí, escucharon muy bien, TikTok, la plataforma donde subes contenidos, eh, lo que tú quieras. Pues bueno, antes de comenzar con este video, vamos con el intro. Y bueno, mis hermanos, mis bros, bueno, después de haber indagado, voy a dar un pequeño resumen sobre lo que, que está pasando con TikTok. Sí, TikTok. Lo que en realidad está pasando es que eh, los países o, o naciones, entonces supuestamente... Pues, supuestamente de China o sea, de donde proviene supuestamente la plataforma no sé si estoy mal, no sé si esta información es verdadera, no sé, pero estoy también dando mi punto de vista, la plataforma ha sido pones tu, tu información, todo, subes contenido, pero lo que dicen es que China ha sabido como que hacer tipo un espionaje, no sé si esta, será verdad o no. Y por tal motivo, eh, naciones están rompiendo relaciones. Parece que en la India se eliminó por completo TikTok. Eh, no sé en qué otros países más, pero sí sé es que en Estados Unidos, hoy, mañana y pasado mañana, se va a eliminar TikTok. Entonces, no sé cuándo se elimine aquí en, en Ecuador. Yo soy de Ecuador. No sé cuándo se eliminará. Sí me parece una plataforma muy, muy agradable, divertida. Muy contenido. No se desanimen. Eh, sé que a muchos que estén viendo este video, seguidores, eh, también les digo como que un, un golpe. Yo utilizaba la plataforma de TikTok. Eh, por aquí voy a estar les dejando unos y también he estado viendo como tiktokers, eh, TikTokers famosos eh, están se sienten también tristes por lo que está sucediendo y pues bueno o sea y lo que está pasando con esta pandemia era en algo en que distraerse lastimosamente sí, lastimosamente espero que les haya gustado este video miren, suscribirse darle like Compartir y dejar su comentario de qué video quieren que sigamos haciendo. Espero que me apoyen. ¿Qué más les puedo decir? Nos vemos en una próxima ocasión.